Hola, muy buenos días compañero o compañera Dera, ¿cómo estás? Estoy acá eh, probando en realidad eh, el dispositivo este para... Estoy acá porque hoy tengo una invitación a un programa de radio y quiero asegurarme de que se escucha bien el micrófono bueno, acabo de entrar mi hermanita, hola Laura, hola Raquel, <risa> hola Yanela, bueno, qué, qué sorpresa que, que no avise a nadie. Pero bueno, ya que, que entré así, este, rapidito, para probar, evidentemente me escuchan. Hola Jesús, bienvenidos a los que se empiezan a sumar. Los que les voy a, a regalar... ¿Sí? Esto va de regalo mío hacia ustedes, para todos los que siguen mi, mi canal de YouTube, para los que me siguen acá en Facebook, en Instagram, eh, y hacen, y les gusta este, hacer cuestiones que yo enseño, ¿sí? Por acá. Eh, a ver, Rafael dice, a ver, dime. <risa> bueno, eh, los que les voy a compartir es una tríada que me fortalecí eh, a mí misma hace un ratito, ¿sí? Y es una tríada, ustedes saben que la bioenergía eh, se maneja siempre con geometría sagrada, casi siempre son tríadas, entonces en esa tríada ponemos un concepto en cada vértice y separamos las debilidades y luego integramos. A estos conceptos. ¿Para qué hacemos esto? Para que el universo sepa lo que queremos y fortalecemos todo nuestro sistema nervioso para que el universo este, tenga claro, para hacer una antena, ¿sí? Bien fuerte nuestra antena para saber lo que queremos y completamente aislado de todo lo que nosotros calculamos que son debilidades, ¿sí? Separamos lo que no queremos de nosotros mismos. Aparte de decirlo, de renegar, lo hacemos en nosotros. Eso se enseña en Bioenergía Aurea, específicamente en CBAU, para los que quieren aprender. Bueno, Jorge, bienvenido, Amadeo, Analia, Grace, ¡ay, qué lindo que se empiecen a sumar tantos! Eh, Sil Paulini, bienvenida. <risa> bueno, vamos a hacer la tríada, ¿sí? La tría se llama... Triada de convivencia. ¿Por qué será? Ya les dije que la acabo de actualizar en mí misma, en mi propia vida, y dije, voy a compartirla. Y de paso, chequeo esto que esté bien para la radio más tarde, ¿sí? Entonces, hola Dana, Silvina. Bueno, la triada de la convivencia dice que para convivir con quienes convivo cotidianamente, eso tiene que estar bien equilibrado, centrado, estable. Si no estamos estables con quienes convivimos, difícilmente podamos llevar toda nuestra energía eh, de forma óptima hacia lo que queremos. Entonces, simplemente, si querés este, tener fuerte esta triada, yo te aconsejo, mira, yo hice eh, ahí... ¿Ven? No sé si alcanzan a ver. Hizo una tríada. ¿Sí? Es un triangulito. En la parte de arriba pongo yo, ustedes ponen yo. En otro puntito ponen con el semejante. Y en el otro puntito de la tríada se pone conmigo mismo o conmigo misma. ¿Sí? Son tres. Entonces yo, con el semejante y conmigo misma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo convivo yo? conmigo misma, y cómo convivo yo con el semejante. Entonces, todos los que están ahora mirándome, lleven la atención a la línea media, voy a fortalecer este video, ¿sí? para que quede fuerte a nivel cuántico en todo espacio-tiempo, para que funcione ahora, o si lo ven en otro momento, si está acá, si está subido mi canal de YouTube, donde sea, si ustedes lo comparten, para que toda la gente que lo ve pueda fortalecer esta triada en sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Escucharme. Fortalecer la línea media, fortalecemos esa línea media, nos sumamos con todos los que están acá. ¡Oh, Pablo, qué sorpresa! ¡Franco! <risa> Zulmavera, bueno, bienvenidos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos centramos en esa línea media, pensamos simplemente en la convivencia, vivir con otros. ¿Sí? Bien, entonces, cada uno se sitúa en sí mismo, se piensa a sí mismo, y vamos a separarnos a ese yo de cada quien de. Estar conmigo mismo, de ese ser interno. Entonces voy a separar todas las debilidades que mi yo, el yo de cada uno, tiene consigo mismo. Uno frente a uno mismo. Vamos a separar todas las debilidades total, completa y permanentemente de nuestro yo con estar con nosotros mismos. Y vamos a separar todas las debilidades de estar con nosotros mismos con nuestro yo. Vamos a separarlas total, completa y permanentemente. Las razones, son millones de razones que las vamos a borrar, razones detonantes y todo el efecto acumulado de haber estado a disgusto con nosotros mismos. En esta vida, en otras vidas, las vamos a, vamos a limpiar todos esos canales. A cero menos cero infinito, así de simple. Acá yo mido, ¿sí? Para los que dicen, ¿qué hace con las manos, Gaby? <risa> que me han preguntado, bueno, es así. Entonces, hacemos esa separación. Ahora vamos a la otra partecita de la tríada. Vamos a separar todas las debilidades de mi yo, ¿sí? Yo, como cada uno. Cuando uno dice acá en el timo yo, de los semejantes, de la convivencia con los semejantes. Vamos a limpiar. Todas esas debilidades que nosotros les atribuimos a los otros y que los otros nos atribuyen a nosotros. Vamos a separarnos total, completa y permanentemente, y de vuelta de esas debilidades, las borramos a cero menos cero infinito, total, completa y permanentemente. Y quitamos todo el efecto acumulado. ¿Qué nos causaron en nuestro cuerpo, mente y espíritu, todas las debilidades de los demás? Vamos a limpiar en general a cero menos ser infinito, como haciéndonos un baño, una limpieza. Muy bien, separado entonces yo de la convivencia con el semejante, la convivencia con el semejante de yo. Yo separado de conmigo mismo, conmigo mismo de yo. Y ahora falta separar el conmigo mismo, ese ser interno del semejante... Vamos a separar todas las debilidades y el semejante de ese conmigo mismo interno. Vamos a separarlo total, completo y permanentemente. Quitamos todas las debilidades a cero menos infinito. Ahora, hicimos una limpieza en esta tríada, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es muy importante, súper importante, que ahora hagamos una integración. Porque ahora, si bien hicimos una limpieza, falta integrar. ¿Qué hacemos? Integramos de nuevo. Integro a mí yo, cada uno el propio. ¿Sí? El yo de nosotros mismos con conmigo mismo. Integramos con mismo, conmigo mismo, con nuestro propio yo, y de vuelta total, completa y permanentemente. Se integra el yo con el semejante y el semejante con el yo para que estén integrados y todos tiendan hacia el mayor eh, beneficio, mayor beneficio de todos, ¿sí? Y después, nos falta integrar eh, el semejante con conmigo mismo y conmigo mismo con el semejante. Ahora fortalecemos los límites internos, los límites externos, toda la dinámica interna, toda la dinámica externa, los vértices y las conjunciones. Reiniciar, recalibrar y rejuvenecer. Muy bien, ya se siente limpieza. Ahora, si ustedes quieren asegurarse de que esta triada está bien fuerte para que tengan una mejor convivencia, yo les, les digo que hagan una, un triangulito, pongan en una esquinita yo, en la otra esquinita conmigo mismo o conmigo misma, en la otra esquinita ponen con el semejante y en el centro escriben Convivencia. A esto lo escriben en la heladera, lo dejan en la puerta de la heladera, lo llevan en la billetera, en todos los lugares donde uno esté, por un tiempo, para que quede bien grabada la información que le damos al universo desde que queremos tener una convivencia pacífica, benefactora. ¿Para qué queremos tener ese tipo de convivencia? Y para que todos nuestros canales de prosperidad estén abiertos de ida y de vuelta podamos tanto dar como recibir. Esto es súper importante porque la mayoría de las personas queremos prosperidad, abundancia, riqueza, pero estos canales están sucios, están intervenidos por estas barreras invisibles que ponemos nosotros mismos, ¿sí? Y por medio de los cuales este, esa convivencia está como frenada. Al menos así, hasta que hagas tu propio análisis y todo eso, vas a poder ir limpiando tus canales por vos mismo, ¿sí? Yo te lo recomiendo esta triada porque está muy bueno. Y sí, ahora yo te aseguro que si vos pensás en la convivencia ahora, ya va a haber cuestiones que ya se limpiaron, ¿sí? Así que bueno, espero que te haya venido muy, muy bien. Siento lo que recorrimos. Eh, Asegúrate de, este, de compartir este videíto, si no está, si no lo compartís acá por Facebook, espera que lo subo a mi canal de YouTube, te suscribís y lo compartís, porque es importante brindarle a los otros lo que uno recibe de forma gratuita, de forma libre. Entonces vos lo recibís y vos lo amplificás. ¿Sí? Entonces eh, nos llega, llega más gente y eso nos hace muy, muy bien. Bien, quiero aprovecharles para contarles para los que están esperando, que ya se, se está viniendo el, el próximo taller de Bioenergía Áurea, ¿sí? Para ellos van a tener que esperar un tantito más para el taller, porque próximamente ya va a salir la publicidad, voy a hacer este, en conjunto, en combinación, en integración con Leo Enfi. Un curso-taller que va a ser espectacular, así que estate atento a las novedades, porque vamos a hacer próximamente, me eh, parece que tiene que ver con el PIRS, así que vamos a ver de qué trata, pero estén atentos todos esos que, los que quieran este, un instrumento, los que quieran aprender a, a limpiarse, a mejorar nuestra, la propia vida, uno mismo, ¿sí? A, a, los que quieran eh, contar con herramientas para trabajar, Ustedes mismos su programación, estén muy atentos porque próximamente se viene este curso-taller y créanme que va a estar así, de maravillas. Muchísimas gracias por acompañarme este ratito y me parece que anda bien. Así que bueno, aplica la triada de la convivencia porque créeme que va a haber un antes y un después. Y ahora, y después me contás qué pasó después de hacer esta triada un par de días después. ¿sí? Un besito grande Cuídate y nos vemos la próxima. Chau, chau.